Ya son las 10, perdón, las 11 de la mañana con 10 minutos y como todos los sábados eh, damos inicio a nuestra sesión pública del Observatorio Ciudadano de Guanajuato eh, con asuntos relacionados con el municipio de Guanajuato. El día de hoy tenemos una invitada muy especial quien ha dedicado su pluma eh, en los últimos eh, tiempos a re revisar cómo está funcionando el municipio de Guanajuato y la invitamos para que compartiera con nosotros este, su visión. Muchas gracias eh, Yajaira por haber aceptado nuestra invitación. Eh, bienvenida al Observatorio Ciudadano, a esta sesión del Observatorio Ciudadano, eh, que es público y al final eh, le pedimos a la gente que más bien nosotros al final leemos las reacciones del público frente a esta sesión que tendremos seguramente como todos los días. Gracias, Yahaira, buenos días. Buenos días, muchas gracias por la invitación. Este, pues aquí, aquí estoy eh, para, para comentar con ustedes este, sobre, sobre este asunto que, que platicamos en esta en esta nota relacionada con este hechos es que están este pues de algún modo eh, eh, ligados a, a eh, el no el sino el desempeño si sí la, la actuación del del alcalde de Guanajuato Alejandro Navarro en en, en un periodo digamos de estos de estos últimos meses eh, sobre todo bueno lo que lo que no ha dejado de de sonar y que eh, ha creado polémica internacional este asunto de, de las momias. Yakira habla recio. Sí. Sí, sí, porque es el segundo periodo que Alejandro Navarro es presidente municipal y eh, algunos temas eh, han sido recurrentes en sus dos administraciones. Eh, últimamente, sí, efectivamente, eh, nuevamente puso en la palestra el asunto de las momias cuando se las llevó a la Ciudad de México sin, sin pedirle permiso a harina ni a nadie, eh, no avisar y aparentemente no haber tomado medidas mínimas, para la conservación de, de, de los cuerpos áridos. Sí. Así es, me gustaría sobre todo hablar primeramente sobre este asunto, porque ayer tuvimos la oportunidad de estar en una rueda de prensa que ofreció Elina sí. en la que estuvieron estas, eh, estas personas expertas, este, eh, investigadores, antropólogos principalmente, este, que están haciendo como esta revisión de, de la colección de momias que tiene eh, el, el municipio de Guanajuato y, y, y pues cuestiones este que, que nos hablan de, de una situación eh, grave en la que se el estado en el que se encuentran las eh, algunas de los, de los cuerpos porque bueno, ellos confirmaban que este, el, el deterioro que presentan algunos de estos cuerpos sí tiene que ver y sí está relacionado principalmente con toda esta manipulación que se ha dado para estas exposiciones itinerantes, al, bueno, al que, que, que se comenzaron pues, a sacar de su, de su sitio de resguardo y que pues, han causado deterioro que incluso está documentado en, en fotografías que, que obtuvo en un primer momento cuando, cuando hizo una primera visita a una de las antropólogas más, eh, digamos, que tiene como más trayectoria en temas de, eh, de restos humanos en México, y, y decía que tiene como documentado esta parte, además de, eh, de, todo esta, de toda esta discusión que ha surgido respecto a, a, los, a la presencia de, de hongos, este se ha documentado por ejemplo la la cuestión de que no ya presentan algunas fisuras de eh, el, el desprendimiento de algunas de algunas piezas de, de estos este cuerpos y, y pues cuestiones que hablan de, de de que en realidad la los cuerpos sí tienen un deterioro más eh, pues más importante del, del que se del que se creía y que está eh, relacionado con estos movimientos que se que se han dado. Además, otra cuestión preocupante es esta esta parte que hablan eh, de que por entrevistas que han tenido con eh, por entrevistas que tuvieron con los trabajadores en un en un primer en una primera parte de la la investigación que consta de cuatro fases. Eh, les mencionaron que este han tenido algunas algunos efectos a la salud cuando cuando cuando se da como esta manipulación, eh, dolores de estómago, picazón en la piel y, y estas cuestiones que hablan eh, efectivamente de la presencia de, de un patógeno que ellos dicen pues no, no se sabe de qué manera se ha combatido o si en realidad se ha combatido, porque eh, pues los comentaban que los hongos pueden estar activos o, o inactivos, pero eh, la cuestión es identificar qué tipo de eh, de contaminación está ahí pues para poder hacer como eh, acciones de, de contención y pues no, no han tenido la posibilidad de acceder como a estos protocolos que del municipio afirman que sí existen pero pues que no hay en realidad evidencia de que estén ahí Así es este recordemos el caso de las momias de Egipto en que cuando se empezaron a, a descubrir se hablaba de, de la maldición de las, de las momias sobre quien las descubiera, pero después vieron que no, que pues los agentes patógenos eh, también matan a la gente eh, y murieron muchos de los que eh, estuvieron en el rescate de las primeras momias egipcias. Eh, las, las de Guanajuato no son como las de Egipto, pero son momias y son eh, y, y, y lo más importante fueron personas fueron personas que tuvieron eh, una humanidad igual que nosotros y además eh, podemos transmitir enfermedades vivos o muertos. <risa> sí. Sí, así es. Eh, eh, los, los especialistas de Lina también hacían de algún modo un llamado a los ciudadanos a que este, conozcan el tema de las momias y que de algún modo también se inmiscuyan en la defensa de, de, de pues este patrimonio, eh, eh, que, que, que se sumen a, a, esta, a esta intención que existe de, de Lina y, eh, como institución de, de rescatar, de sí. dignificar eh, esta colección de, de cuerpos, eh, dejar de, eh, de lado este morbo que se ha creado respecto a los a los cuerpos y rescatar la historia de cada uno de ellos eh, para que se considere, bueno, para que se, se rescate eh, este, este patrimonio de, de los guanajuatenses. Otra cosa muy preocupante que también me, me parece eh, que surgió de esta, de esta rueda de prensa que ofrecieron los especialistas y en la que estuvo la delegada de Lina, es que eh, pues existe una, una ruptura en la relación del de gobierno municipal y muy concretamente de, eh, del alcalde con, eh, con la delegada eh, y pues con la institución de algún modo porque pues ella está representando a este, a este organismo eh, ella hablaba y, y lo voy a decir tal, tal cual ella lo mencionó ella hablaba de que eh, las, las puertas están cerradas para el INMA desde el municipio y pues habla de una, eh, de una situación muy preocupante porque pues el INA no solo tiene como esta responsabilidad de de, de estar en este asunto de la, de la revisión de del tema de las momias y su buen manejo sino además tiene eh, en sus manos eh, la, la revisión de muchos trámites y la, la vigilancia de de muchas cuestiones que tienen, por ejemplo, que ver con obra en zonas este patrimoniales en el municipio. Entonces, esta falta de relación y este, este bloqueo que hay en, en una comunicación que hay que pueda haber e, e institucional, me parece que también es algo muy preocupante. Sí, bueno, y para empezar, se ha cosificado. Las momias, las momias no son, sí son cosas porque ya no son eh, seres humanos, pero fueron, y es un respeto, una falta de respeto a su dignidad, ¿no? O sea, desde para empezar, desde ahí. Sí. Bueno, Memo. Sí, dime. Sí, creo que es, a ver, otra vez. Yo siempre he dicho, bueno, nos la pasamos hablando de momias, pero parece que es el destino de Guanajuato, por lo menos con esta administración, es es ya un sino, este, una cruz que hay que cargar, no, este, este asunto de las momias y está llegando a niveles ya que, pues, para nadie hubieran sido previstos. Este, es toda una saga y todo por el capricho de un señor que considera que los cuerpos momificados son bienes muebles. Entonces, así como vamos, todos vamos a acabar siendo bienes muebles, con la posibilidad del Estado de explotar los cadáveres. ¿Por qué? Pues porque la gente, fíjense que se incita mucho este, el morbo de la gente y le gusta ir a ver la gente, a, a, a, la, a las personas a, a mucha... Persona, a una gran cantidad de masas, ver cómo se murió fulanito y la ca la cara de terror que tiene ante la muerte y entonces eh, el morbo está ahí a flor de piel y eso es lo que se explota. O sea, no se está explotando la cultura, miren, esta es la cultura de guanajuato, sucede esto, miren, aquí hay dos, tres momias, sucedió esta situación, salen de Santa Paula, aquí está, están vestidas de tal manera, era parte de la sociedad. Eso no les importa, eso no, a ver, no vienen a ver un, una, una presentación cultural. Es un circo de miedo, de terror, y todavía abren una... Por cierto, Billy Smith y, y su hija les dan la concesión para que abran un salón del culto a la muerte donde ponen arañas de plástico y cosas así para que espanten y luego inventan. Ellos fueron los que inventaron lo de la bruja, la momia bruja y todo este asunto y ellos ganaban de ahí. Este, tomaban, digo, este, ellos lo montaron y e hicieron un acuerdo con el municipio por, para tomar una comisión el municipio y, y lo demás para ellos. Entonces, esto no tiene pies ni cabeza porque están sujetos esencialmente al capricho del, de, del, del alcalde, un, un, un capricho que no tiene bases ni fundamentos jurídicos. Pero atención, eh, no sé si hayan tocado el tema, Yajaira, pero todo deviene del acuerdo que tomó el ayuntamiento hace como tres años o más, ahorita nos lo dirá María Elena, eh, precisamente de darle todas las facultades al alcalde, facultades que son propias del ayuntamiento se las otorgaron al alcalde indebidamente, ahí hay responsabilidades para los que votaron eso. Eh, o sea, ¿para qué sirven nuestros representantes? ¿Para qué sirven los síndicos, los regidores, si sus funciones no las quieren llevar a cabo y se las delegan al alcalde cuando ahí está establecido en la, en, en, en la ley que son eh, eh, funciones dedicadas al ayuntamiento? De ahí parte todo este, este, esta, esta comedia negra en la que. Bueno. Sí, Piri. Yo pienso, Carlos, y en nuestra amiga periodista, debemos empezar con el origen del museo de las momias. ¿Cómo es? ¿Y por qué fue? Chávez Morado, distinguido muralista mexicano que vivía en Pastita, originario de Silao, le vendió la idea a Luis y muy acertada de mover las momias donde estaban abajo, o se han de acordar, en aquel calabozo horrible. Bueno, se, me, me asignaron a mí la responsabilidad de hacer todo ese movimiento y en esa comisión estuvo Hagen eh, Pérez Bolde, y un maestro... ¿Cómo se apitaba este? Bueno, ahorita te digo la Muy... también es brillante intelectual. Bueno. ¿Trueba? ¿Eh? ¿Trueba? Ah, no, no. este, Rionda. Rionda. Ellos tres encargados de esa comisión y el arquitecto Murillo de hacer la obra física y yo de negociar con la chimisca que era el líder de ese lugar. Y era acuerdo. Bueno. El, la razón de levantarlas de ahí es que ya corrían el peligro de los hongos, Carlos de que todo el mundo bajaba y las podía tocar se van a acordar bueno, las subieron las, las pusieron en vitinas etcétera, etcétera, vino una museógrafa de México que nos apoyó de México, gracias a que Luis Ducoina habló con el señor López Portillo etcétera, etcétera cuando yo voy con todo esto el objetivo de las momias, de subirlas y exponerlas, era de sacarlas del lugar aquel en el que estaban abajo. Cruzaban todas Santa Paula, se han acordar cruzaban tumbas, tumbaban cruces, etcétera, etcétera, etcétera. Resulta que ahí se quedan las momias y Ducoven me dice que le entreguemos la administración al DIF, al DIF estatal, que era de su escuñón para las casas. Carlos Enríquez es el que administra al último las momias. vienen otro tiempo y ustedes, el PAN, los miembros del PAN, le entregan la administración al municipio. Ojo, al municipio. Cuando la tiré al municipio, hay unos rivales entre ellos, el señor y compañía, pidieron hasta momias prestadas para llevárselas a la cochera. Y ahí están las pruebas de ahí están las fotografías y empezaron a trabajar el municipio el museo de las momias bajo los auspicios de la cochera, ahí era el señor Billy Smith y ahí empezó todo este trajín toda esta desgracia del museo de las momias y después las ocurrencias de sacarlas de su lugar de irlas a exhibir vino el, el accidente de este Yucateco, que los trazo con un millón de pesos. Al final, lo que quiero llegar es, ¿quién ha hecho de las mujeres? Que son patrimonio de la ciudad de Guanajuato. Patrimonio de los ciudadanos de Guanajuato. No es de más. Han hecho estas gentes un modus vivendi. Y han hecho lo que han querido. Y han desviado el objetivo para que fueron salvadas y sacar de ese calabozo. El día de hoy es justo denunciar ante la prensa y la opinión pública el abuso, no solamente económico, sino inmoral, que han hecho de las momias la familia Navarro con auspicios de la familia Smith. Ellos empezaron con esto, y se los puedo demostrar con hechos. Por eso hay que empezar, cuando hablemos de las momias, el origen, la razón, y dónde están, Carlos. Esto es lo que quería decir. Gracias, buenos días. Adelante, Elena. Bueno, yo primero decirle a Yajaira que la felicito porque es una periodista que nos ha informado y que realmente vale la pena eh, reconocerlo, porque me imagino, Yajaira, y es una pregunta, que eh, te, te ves muy limitada a la hora de obtener la información. O sea, lo que yo veo es a qué te enfrentas, porque eso también es importante que lo sepamos. ¿a qué te has enfrentado tú a la hora de tu proceso de investigación? ¿Te dan la información? ¿Cómo la encuentras? ¿Cómo la buscas? ¿Qué pasa con, con tus fuentes? O sea, a mí sí me gustaría que tú nos dijeras cómo te has enfrentado a una administración totalmente cerrada con un alcalde donde da información a cuentagotas y la que quiere. Entonces, a mí sí me gustaría y felicitarte porque de verdad, este pues... Eh, tus artículos son muy buenos, muy informativos, muy congruentes, muy veraces. Pues eh, sí. muchas gracias. Este, pues no realmente este, eh, eh, por esa parte no eh, digamos que tenemos <ríe> a, a, afortunadamente tenemos eh, las redes de, de colaboración con los compañeros periodistas y es la forma en la que muchas veces cuando no, pues no tenemos este, acceso tan, tan fácilmente siempre este, esta, estos apoyos que hay de, de otros compañeros la, la, el, el gremio de los, los periodistas es una comunidad que muy colaborativa y muy, muy solidaria entonces este, de esta forma podemos tener como acceso a veces esa información que quizá no no se nos eh, facilitaría de, de parte del municipio pero este además ahí hay, hay otras eh, digamos otras fuentes eh, también en el municipio que están interesadas pues en que se en que se difunda la información y que se sepa qué es lo que está pasando y, y creo que eh, ellos también son quienes este nos nos ayudan de alguna manera a, a poder eh, obtener esta información y poder hacerla pública. Ahora yo quisiera, Jacaira, para y de verdad te agradezco y a ver yo quisiera bueno aterrizar esta historia. Las momias, efectivamente lo que ustedes dicen ya se convirtió en una en cosas, en negocios, en ingresos para el municipio. No. Sí, ya se convirtió en ingresos para el municipio, efectivamente, y lo están cosificando. Ese es otro otro concepto. Entonces, yo creo que el tema de la recaudación es un tema que que el alcalde eh, lo ve como la caja chica y siempre lo han dicho es la caja chica del municipio. A lo que voy con esto es desde el, desde el 2018 que fue cuando yo estuve de síndico, la primera sesión de ayuntamiento. Nos, ahora sí que nos, nos chamaquearon o todo con, con subir el precio de las momias con, la, eh, con el argumento en la primera sesión de ayuntamiento de 2018, con el argumento de que los guanajuatenses no se veían afectados, que es el turismo el que va y que los guanajuatenses tienen una, una este, tarifa especial. Posteriormente, el DIF, lo que comentaba ahorita Carlos Arce, eh, dejó de el culto a la muerte, se dejó por un lado, no le dieron tanto seguimiento, y entonces se, se, se, se vuelve a reactivar otra vez eh, con el DIF. El DIF es la, la de culto a la muerte. Posteriormente, lo que ustedes comentan, que hubo una sesión de ayuntamiento, eh, no hay un reglamento en la ley orgánica municipal donde solamente un ¿cómo se llama? unos manuales de manejo de las momias que fue los que presentó Paloma ahorita los estaba buscando. Este, que son cinco hojas mal mal hechas y esas son las que desde el 2018 y desde mucho antes no se ha querido actualizar. ¿Qué pasa con esto? Yo siempre lo dije, yo creo que a alguien no le conviene hacer bien las cosas con el tema de las momias. Este, creo Efectivamente, que se intentó, yo inclusive subí puntos de acuerdo para que, para, para que se hiciera un protocolo real, un reglamento de momias, el cual nunca se votó. Y, y, la, y la cuestión aquí es principal, no es, la, se le dieron atribuciones al alcalde, el alcalde las tiene y las tiene porque en administraciones o porque ya venían desde hace mucho tiempo. ¿Por qué? Porque los ayuntamientos anteriores, desconozco, yo a partir del 2018 fue cuando yo este estuve ahí, en, la, en los presidentes municipales anteriores le iban delegando funciones de acuerdo a lo que, a lo que les iba conveniendo. Conviniendo, perdón. Entonces, ¿qué sucede con esto? Llega un alcalde... Con, que, no, que ya que tienes todo el pastel, pues ya no quieres que te quiten el pastel. Y en el tema de las momias, pues una persona que le sabe a las momias, que sabe el negocio de las momias, pues es el alcalde Alejandro Navarro. ¿Qué pasa con esto? Sacan a las momias y yo le puedo decir como miembro del ayuntamiento del 2018, nunca se nos notificó. El día que, que fue el dichoso fue en el 2019 en la sesión de ayuntamiento no sé si fue en, en marzo o abril, ahorita la andaba buscando en, en esa sesión de ayuntamiento ahorita se los busco, termino de buscar en esa sesión de ayuntamiento el alcalde dice, está bien no le muevan, pero yo yo eh, en el punto de acuerdo yo les voy a notificar y les voy a informar dónde están las momias hasta el día de hoy no hay un informe de cuántas a ningún miembro del ayuntamiento de cuántas momias salen, dónde salen, dónde están las momias, el inventario, un reporte de las momias no existe. ¿Qué pasa con esto? El único responsable en esta situación de las momias es el alcalde, es Alejandro Navarro. Él toma la decisión y todo y el en este caso este cultura, el, eh, en este caso las personas manejar la cultura porque simplemente el tema ya no se oye tu micrófono pero Nunca se subió el punto de acuerdo ni nunca se quiso votar. Lo que pasa es que el, el, el candado viene desde Secretaría del Ayuntamiento. Si, el punto, si no pasa Secretaría del Ayuntamiento, no pasa ni siquiera votación ayuntamiento. Entonces, ¿qué pasa con esto? Pues no hay un interés por parte del alcalde, no hay una voluntad política. Entonces, así es como ha estado funcionando. ¿Y qué pasa? Ahorita el alcalde no va a subir un punto de acuerdo para hacer un reglamento y como él lo dijo, el único responsable de los daños de las momias es el alcalde porque es el que, se le, es el que tiene la atribución de hacerlo, pero porque no existe un reglamento como tal que, que, que haga que el ayuntamiento sea el responsable porque se le dio la atribución como tal y el alcalde la tomó. Así es como funciona. Bueno, yo creo que habría que eh, ver que cada administración nuevamente se le aplica uh, el, la, la ley, la que lo rige, la que le da funciones y facultades al ayuntamiento. No, no se, no es un asunto acumulativo que puede decir hace tantas administraciones, se le cedió al alcalde eso, no, no, no, la cedió ese ayuntamiento. Y cuando entra un nuevo ayuntamiento, este sí vuelve a tener las facultades que dice la ley, independientemente de lo que diga el, el, el, el presidente municipal. No. O sea, cada administración es responsable de su administración. No, no, no es acumulativo el asunto. Para eso están las leyes. No, para eso no, se crean Memo, pero, leyes para decir a quién le tocan las funciones. Bueno, Memo, pero efectivamente ya una vez que se hacen puntos de acuerdo, que ya no no los, los ya no tienen, ya no tienen vigencia. No se pone, a ver, este punto de acuerdo es del 2018 al 2021, o sea, no, el, la Ley Orgánica Municipal si no se modifica. Entonces la Ley Orgánica Municipal continúa tan así sí. que la única atribución que tiene el ayuntamiento en cuestión de designación de puestos, es nada más designar al contralor y al secretario del ayuntamiento, perdón, y al, y al tesorero. Entonces, ¿qué pasa con todos los demás directores? El ayuntamiento no se da cuenta, todos son a contentillo del alcalde, todo sí. es a contentillo del alcalde. Cuando debería del ayuntamiento interferir en, en todos los nombramientos para transparentar y para ver las actividades de cada quien, cosa que no existe, pero no existe de ahorita, no existe de toda la vida. Y desgraciadamente en la ley orgánica municipal, las momias no están, solamente hay protocolos, solamente hay protocolos. Perdón, Carlos. Adelante, Carlos. Sí, bueno, pues para que no nos enredemos en esto, nada más les informo que ya eh, en esta semana se presentó una iniciativa de la diputada en el Congreso del Estado para modificar la ley orgánica pues parece que está colada tras bien. entonces esa este, es otro, otra parte de la saga que tendremos que encontrarnos alguien le dijo que había que cambiar la ley orgánica, bueno pues ya encontraron el camino están eh, en la propuesta están metiendo a la Secretaría de Cultura, que no tiene funciones para eso, eh, como órgano consultivo, con la idea de interponer a la, a la Secretaría de Cultura frente a Lina. Entonces, el asunto se va a poner todavía más complejo. Está mal hecha también la iniciativa, no conocen bien el, el, el, el, el, eh, el derecho administrativo, que se ha vuelto mucho más complejo. Se ve que se hizo pensando en, pues en el, en el derecho administrativo de Gavino Fraga, que es un especialista de, del siglo XX, de, de mediados del siglo XX en su primera parte, entonces pues ya está muy superado, hay otras muchas cosas que hay que ver ahí, pero en fin, van y siguen sobre el asunto de las momias, y de ahí quieren, eh, esencialmente, interponer una serie de condiciones y de facultades desde la ley orgánica municipal para los dos municipios interesados en esto, que son Celaya y Guanajuato. Entonces, pues ahí está. Entonces, esta es una larga saga. Yo creía, yo creía que iba a ser de, no sé, unos 20, 30. se te corta se corta tu señal Carlos Arce tu de, de audio está congelada la imagen sí Carlos, muévete tantito porque no se, se te corta. Está cortando. Bueno, pues continuamos nosotros, ¿verdad? Claro, claro. Este... Sí, lo que nos está diciendo es que sí hay una... Uh, el trabajo para hacer una nueva ley donde se esté previsto la existencia de cuerpos áridos y entonces se le faculten al ayuntamiento. Pero mientras tanto... Cada administración tiene que volver a, a, a asumir los compromisos que dice la ley orgánica, no los que dije sucedieron en otras administraciones, porque eso es ilegal. No, no es ilegal, este Memo. O sea, es ante, ilegal. Ante los... No oficiales... puede hacer cualquier funcionario de este país, lo que esté previsto en las leyes. Si sí, no que, lo dicen las leyes, no lo ley, no pero... no puede. Pero a ver, Memo, si la ley no lo tiene y haces un acuerdo del ayuntamiento, el, el que queda vigente, por ejemplo, en este caso, las momias, como fue el punto de acuerdo que se votó en ese momento o que continuó, ¿qué pasa? Ahí la ley orgánica municipal no más habla de cuerpos áridos y tres, tres pedacitos. Bueno, ya. ¿Qué pasa con esto? Hay un protocolo, nada más único, la ley orgánica municipal dice que hay un protocolo y punto el cual es, son, como ya te lo dije, son cuatro hojas mal hechas, ahorita, la, ahorita te las paso, para que se sigan, ¿sí? ¿Qué, qué, qué, ¿Qué pasa en este momento? El ayuntamiento se intenta, por ejemplo, hacer un punto de acuerdo donde todos los miembros del ayuntamiento tengan que votar si las momias salen o no salen. ¿Qué pasa con eso? No se votó, no se vota. ¿Por qué? Porque entonces, mientras no haya otro punto de acuerdo eh, con esa, eh, sigue vigente. No, no el, por ejemplo, si llegara ahorita la administración del 2021, de 20, 2024, si no hacen una modificación en ese punto de acuerdo, simplemente van a seguir igual. ¿Y qué pasa con los gobiernos cuando entran? Como es muy cómodo no pedir permiso pues es como echarte la soga al cuello, o sea, políticamente. Uh -huh. Tú es qué dices, voy a seguir con el mismo punto de acuerdo para que nadie me diga nada. Ese es el problema, que también tenemos políticos comodines, políticos que si las cosas, entre más poder tenga yo, mejor para mí. Ojalá llegara un presidente municipal que no vi, viera esa situación de comodidad, sino de, de hacerlo mejor para la ciudadanía. Por eso tenemos un alcalde que es todólogo y, y que se siente el dueño de Guanajuato por esa situación, porque simplemente, si hay cosas que lo benefician, no lo va a cambiar, por favor, jamás lo va a cambiar. Entonces, entonces, en este caso, el tema concreto de las momias, así es. Perdón, Carlos, es que usted me fuiste, ya regresaste. Sí, sí perdón, pero, este bueno, es que ando en otro lado y, y, y de repente aquí el internet no está tan, tan estable. Bueno, este, me parece muy interesante lo que comentas, pero estas grandes ventajas que tú pintas para un funcionario que puede decidir por sí y ante sí, eh, realmente también, por otra parte, tiene limitaciones y tiene riesgos muy serios. Y el riesgo es que hoy por hoy, entonces, el único responsable de las decisiones se llama Alejandro Navarro. Entonces, lo que les pase a las momias, el deterioro que tengan, los problemas que hay ahí, son esencialmente producto de las decisiones y por lo tanto recae como responsabilidad en la actuación del alcalde de Guanajuato. Entonces, la toma completa y, y el paquete completo lleva todas las responsabilidades de tipo administrativo e incluso penal que se pudieran generar. El señor está decidiendo por si sí ante sí ante la prevención de Lina que ya le había dicho que no la podía mover. Pero yo sí quisiera darle una vuelta de tuerca a esto, porque la invitación que le hicimos a Yahaira fue para platicar de, de, de estas últimas novedades del, claro. del asunto de las momias pero también de otras varias este, situaciones que presenta en su muy claro y muy interesante reportaje de esta semana sobre cómo alcanza a ver eh, el deterioro que está viendo en este ayuntamiento y en esta presidencia municipal. Eh, porque hay otros temas también que abordas, Yajaira. Me gustaría que, que tú... A ver, nosotros estamos... Eh, en nuestras casas, este, con los amigos, con nuestros contactos que tenemos, pero tú sí estás detrás de la noticia, estás con el grupo de periodistas, siguiendo las decisiones de, de, que, van, que van tomándose en el ayuntamiento, los conflictos que hay ahí, y, y, y pues sí es interesante que, nos, que, que pasemos a la, a la otra parte de eh, los problemas últimos que estás viendo en la administración municipal. Sí, gracias, Carlos. Pues el, el otro asunto que abordábamos también este, en esta nota y que este, en el que precisamente retomamos una, un posicionamiento que ustedes emitieron hace, este, entiendo, hace una semana, un par de semanas, es lo relacionado sí. con eh, este eh, accidente eh, que se dio en, en un vehículo oficial a cargo del del Contralor y que me parece algo muy relevante porque este, pone eh, dos cosas que se que se tienen que analizar primero eh, el mal uso de, eh, de un bien público que, que en este caso hace alguien que es el responsable de vigilar precisamente el buen uso de los recursos eh, de la administración municipal y pues que queda en evidencia eh, por, ahora sí que por una cuestión este, fortuita, que, eh, que el uso, cómo se, se, se utilizan los, los bienes públicos en cuestiones particulares cuando pues, no debiera ser así, y sobre todo que el funcionario que debería dar el ejemplo, que debería este, en todo momento estar pendiente y estar, ser ejemplo para que los recursos se manejen bien, en la administración municipal es el que termina dando, eh, dando el mal ejemplo, eso por un lado. Pero por otro lado, eh, el, la manera en que el alcalde eh, intenta eh, desviar la atención de lo que es este accidente y diciéndonos que eh, la salud de las personas eh, que sufrieron este accidente eh, es eh, no tiene tanta importancia como el mal uso que se dio a los recursos públicos y ahí me parece pues que, eh, que, que no, no, no se puede tomar de esa manera porque si bien es muy importante la salud de las personas y eh, eh, que hayan salido este ilesos de, esta, de este accidente, es, es, es muy bueno, es, eh, qué bueno que, que salieron ilesos, pero eso no, no, no quita y no, no minimiza el hecho del, del mal uso que se dio a, a, este, a este bien público. Y eh, de algún modo minimizando esta, esta cuestión y diciéndonos pues, de fondo que la manera en que disponen de los, de los bienes eh, municipales, y que, eh, que no se le da relevancia a, a, todo, el, a todo el contexto que tiene eh, esta, este accidente, eh, cómo ocurre, por qué ocurre y eh, cómo parece que no, no es relevante a pesar de que, bueno, el alcalde nos mencionaba que era un vehículo viejo, que era un vehículo que les, les herió el cimapat no import, eh, sin importar, pues, o sea, realmente no, no, no tiene que ver el hecho al que si sea un vehículo de más antigüedad o de quién lo cedió, lo importante es que es un bien público destinado para el servicio de un funcionario y que no se le estaba dando este uso y que se, se vea como algo que, pues, no pasa nada, ¿no? Sobre todo, ¿qué clase de funcionario, no? Sí, exactamente lo, lo que decíamos, la, la relevancia pues de que sea la persona que, eh, que, que sea el encargado de, de estar vigilando que, se, que, se, que los recursos públicos se tengan una buena, un buen destino y pues termina dando este, este mal ejemplo. Y pues lo que pasa después también además de, de esta solicitud que se hace desde la... Eh, desde la oposición eh, para que se investigue eh, todas las circunstancias de este accidente y que este, eh, los regidores del PAN y pues todo el la, eh, el, el, el grupo de, del, del alcalde eh, evite que se haga como esta, esta separación del cargo mientras se hace esta revisión porque pues eh, de algún modo, eh, ellos comentan que se, se va a hacer la, la revisión del asunto desde la misma Contraloría y pues, eh, digamos, está comprometido el hecho de que como alguien que trabaja bajo las órdenes del Contralor lo va a investigar de una forma sí. objetiva, o sea, es, es imposible y, y no, no tiene congruencia. Sí periodístico quisiera saber existe porque los periodistas luego luego se enteran no dicen el alcalde por ejemplo que, que él no sabe quién venía manejando casi casi el coche que hay que investigar contra loría bueno o sea yo tengo vecinos que viven ahí cerquita y todo y tiene y hay muchos testigos que saben quién iba manejando el único que no sabe manejando el alcalde se entera de todo menos de lo que no le conviene tristemente. Entonces, yo creo que aquí hay un tema que se llama ser juez y parte. Este, no puedes ser contralor, no puedes, yo nada más quiero ver el veredicto del contralor, que diga, el, eh, este, mi esposa es culpable de eso, por decirlo si hubiera sido ella, en este no, caso. No, no, ella no es culpable O sea, ¿qué, ¿qué va a pasar? O sea, estamos, de verdad, esto es de risa. O sea, es como decir, multenme a mí, a mí mismo. O sea, no, o sea, yo creo que aquí el tema de, de punto de acuerdo que que estaba porque que, que pone la oposición, creo que me, a mí yo yo he inscrito ahorita eh, hay un tema que se llama ética profesional como ética el contralor y como dignidad o como o como profesionista y el que nada debe nada teme yo yo yo creo que ahí hay un principio hasta humano por eso estamos como estamos de decir, bueno, está bien, yo me voy, no pasa nada, y dar la cara, porque si fue un error lo que tú quieras asumir la responsabilidad, y el alcalde, si él habla de transparencia, y ahorita que denunció a nuestra amiga, y es mi Paloma, mi amiga Paloma, y lo digo abiertamente, si es amiga mía, este Paloma, porque eh, la, la sesión secreta eh, la divulgaron, pues no entiendo por qué ahora sí quiere que se haga la ley cuando él mismo es muy... lo que le conviene lo saque, lo que no le conviene no lo saca. Entonces yo lo que quería decir después de todo este rollote, ya Jaira, hay fotos, hay información, hay testigos, pero el alcalde yo creo que no vio el periódico esos días o cómo estuvo ese asunto para que el alcalde declare, digo, y no soy contralora, ¿eh? Este, ni soy detective, pero yo veo las fotos y es evidente. O sea, hay testigos, ¿no? Supongo, ya que algo, cuando ustedes hicieron su investigación de esto, de que quién iba manejando el carro, supongo. Sí, claro, si sí, hay este eh, pues, de, de, cómo, de cómo se dio esto, hay un parte policíaco que, que en el que se menciona que eh, cómo ocurrieron los hechos, hay, si sí hay testigos de estas cuestiones y, y recordar un poco también que eh, hay antecedentes sobre eh, no, sino en esta administración, en una anterior en la que, en, en la anterior en la que también este el alcalde eh, está este antecedente, cómo hicieron uso de una de una patrulla ¿no? para llegar a a, a este eh, juego de, de fútbol y que pues tampoco tuvo consecuencias aunque se dio esta se presentó una denuncia y todo se dio esta parte el cómo tienen este eh, pues de algún modo está normalizado pues el cómo cómo pueden utilizar los vehículos municipales para cuestiones personales Oye ya Jaira ya nomás para terminar perdón este Carlita nomás para terminar el tema yo creo que el alcalde la reelección por el único que ha servido es para enseñar a los en este caso al alcalde cómo evadir la ley ya se ha vuelto un profesional en evadir la ley porque ya sabe que no le va a pasar nada entonces por eso sigue haciendo lo mismo es entonces ¿Qué pasa con esto? Lejos de, de, de que la reelección sirva para especializar y para darle continuidad a los proyectos, creo que en este caso la reelección ha servido para seguir continuando con las mañas que, que vienes acarriendo durante seis años. Perdón, Carlita, todo tuyo. Hola, buenas tardes a todos. Este, los estaba siguiendo por el Facebook Live, este, ya me escapé un ratito de mis actividades. Este, bueno, primero agradecerle a Yajaira, sobre todo porque ha sido de las pocas periodistas que se ha mantenido objetiva y que se ha mantenido con la verdad en, la, en este sentido periodístico de investigación que ella tiene. ¿no? Vemos, eh, Creo que hay un problema muy grande eh, con los otros periodistas donde, lejos de pues de visibilizar las problemáticas que se están viviendo en el municipio, le festejan, ¿no? Uno de estos medios es Guanajuato Press, por ejemplo. Eh, entonces, en ese sentido, pues muchas felicidades a Yajaira, gracias por estar con nosotros. Y sí, me parece eh, eh, muy, pues lo que hablábamos la semana pasada, ¿no? Eh, no, no son chismes, como lo comentaba la, una de las invitadas de las que estaban aquí con nosotros, este, no son chismes, creo que son las, son las problemáticas reales que se están viviendo y en este secuestro que tiene el, el ayuntamiento, este, este nodo de poder eh, de, de los servicios que, que se supone serían para los ciudadanos y cómo hacen uso de ellos y cómo es posible que el contralor no haga nada. O sea, vemos que, hay, que se repiten estas situaciones una y otra y otra vez y las cosas siguen iguales. Tú como periodista, ¿qué crees que sea necesario, Yajaira, para que los otros periodistas socialicen esta información también, aparte de la ética profesional? Porque nos queda claro que tú eres una profesional, pero ¿qué, qué está sucediendo con los otros medios? O sea, ¿les pagan? ¿Son parte? ¿Qué, qué, qué está sucediendo? Este, Bueno, Carla, lo, le pues hay una, no solo a nivel eh, municipal, este, hay una discusión muy grande respecto a todo eh, el control de, del tema de publicidad que existe, eh, digamos, a, a nivel eh, eh, nacional y que en muchos casos pues, compromete la eh, la línea editorial de, de algunos medios, de, de algunos este, eh, periodistas. Eh, entonces eh, en algunas en, en algunas cuestiones tiene que ver con, con esta con esta situación y este control eh, pues de, de la de, de la publicidad que existe eh, la, la, el cómo se, se distribuye pues este, desde las instituciones y creo que eh, de algún modo eh, desde el municipio de Guanajuato se ha trabajado eh, de esta manera y con con estos controles. 12 en punto. y estos estos controles que dices tienen pues una recompensa o sea vamos eh, a estos periodistas se les paga por llevar esta publicidad porque digo y lo digo abiertamente porque digo yo me meto a mis redes sociales y me aparecen notas fantásticas y, y fantásticas en el sentido también de fantasía, de de, de de un presidente municipal completamente diferente al presidente municipal del que nosotros estamos viendo la realidad, ¿no? O sea, lo muestran ahí como un presidente municipal que está haciendo las cosas bien, que es muy, eh, que ahora lo felicitan porque es muy creativo, porque gana premios. Porque hace tantas cosas, pero a ver las cosas que realmente están sucediendo y los profesionales en comunicación como tú que sí están demostrando cómo les pega esto a ustedes también. Pues eh, eh, insistiría en, en lo mismo, pues en que eh, hay como una selección de eh, de los eh, de los medios de, lo, de comunicación que que sí podrían hacer aliados y en los que se hace como eh, esta eh, réplica sobre todo de, de comunicados en los que se habla pues de, de las acciones de, eh, del municipio por ejemplo en una en una cuestión que a nosotros como, como ciudadanos y bueno yo porque además de ser periodista soy ciudadana este a, a nosotros nos, ciudadanos nos parece que nos están hablando de una eh, de un municipio distinto que, que no que no vemos y que no eh, no, no, no nos parece real, pero pues eh, a, a los medios que eh, se distinguen por una cuestión más crítica, pues eh, para ellos no hay como acceso ni las facilidades para llegar a, a, a esta información y por supuesto tampoco el acceso a los convenios de, de publicidad de esta manera eh, es como funciona no solo en Guanajuato está eh, digamos es, es algo que está ocurriendo en todo, en todo el país y, que, y de lo que se ha insistido mucho que es necesaria una regulación pero pues hay una, una resistencia muy grande a, a, a que se dé esta, esta legislación ya Jaira y otra preguntita este, bueno el, con esta noticia que nos diste, por ejemplo, de las momias, ¿no? de la situación de las momias y de cómo eh, esta afectación que tienen por los hongos que están saliendo, por el descuido que hay, la poca responsabilidad de un alcalde que eh, a, a, a costa de cualquier cosa es capaz de vender nuestro patrimonio, ¿cómo, cómo ves esta situación de llevarla a otras, a, no solamente que se quede en lo local, sino que se vaya con otros medios a lo federal, o sea, cómo sería el proceso, cómo puede hacerse esta investigación que tú hiciste, cómo puede resonar más y que las autoridades federales pidan pues también eh, cuentas de lo que este señor está haciendo, no, yo sé que el pues ya emitió una postura, pero este, más allá de eso, ¿cómo desde el periodismo podrías aportar o, o, o no, a lo mejor no directamente tú, pero el periodismo ya a nivel nacional? Pues eh, creo que el tema por sí solo, Carla, este, ha, ha dado mucho de qué hablar. Eh, internacionalmente ya eh, este asunto de las momias y esta, esta, esta contaminación que... Que se se dio que tienen eh, se vio que tienen este pues ya ya escaló a, a, a nivel inter, internacional y, y e incluso lo vimos con esta esta reacción que tuvo el alcalde este cuando se hicieron como estas publicaciones ya en en unas este en algunos medios internacionales este pues que que están evidenciando pues este este mal estado en el que se encuentran las las momias y que al final eh, eh, no solo por la cuestión del riesgo patrimonial sino por eh, los riesgos sanitarios que implican para para las personas que pudieron haber estado en contacto con con ellas o que eh, eh, hablando a nivel local de las personas que tienen como esta manipulación del de los cuerpos entonces este Creo que sí, este, sí es un asunto que, que, ha resonado, que ha resonado bastante y que, y que por sí solo este, se ha, se ha eh, puesto en la, en la agenda, eh, ya no solo de, de Guanajuato, ni, ni solo en México, sino en todo el mundo. Sí, muchas gracias. Y que además es bien importante también eh, pues la permisividad que hay de otras secretarías, ¿no? Porque digo, está la Secretaría de Turismo, ¿Y cómo es posible que también la propia Secretaría de Turismo permita esas cosas? O sea, no nada más es el alcalde, pero también todos los involucrados. O sea, ellos como, como eh, desde el sector turístico, también debe de haber esta parte ética de ser cuidadosos del patrimonio. Entonces, eh, ahí también nos damos cuenta de que hay más personas y más vínculos dentro de, estas, eh, pues de estos tianguis turísticos que se, que se ofertan, ¿no? de las ofertas turísticas que hacen. Gracias. Sí, sí, sí, adelante. Oye, Yaira, quiero aprovechar este momento para felicitar a PopLab, en especial a Kenia Velázquez, que ayer ganaron otro premio, otro premio ambiental, el de las corcholatas de Coca-Cola. Muchas felicidades, me siento muy orgulloso por ustedes, porque son Guanajuatenses. por primera vez estamos hablando de cosas bonitas este sábado, muchas felicidades a nombre mío del observatorio ciudadano de Guanajuato. Muchas felicidades a Popla y al inquieto Arnoldo Cuellar con Kenia Velázquez. Muchas felicidades, gracias. Sí, Carlos. Muchas gracias. Yo, este, yo, me encargo de transmitirle sus felicitaciones. Este, pues sí, es un trabajo que realizaron nuestros compañeros del, del equipo de Popla de Pop encabezados por, por Kenia, este, que es este pues eh, ya tiene mucha trayectoria en, en, en investigar temas de, de salud y pues que en esta ocasión eh, se llevan el primer lugar en este en este premio internacional también nos hace muy, muy orgullosos a todos nosotros. Claro. Adelante, Carlos, por favor. Abre tu micrófono y adelante. Sí. Eh, a ver, nada más, eh, este asunto... De las momias, a ver, si sí, avanzamos ya en otras cosas, pero en el asunto de las momias lo único que hay que decir es que se va a abrir un nuevo capítulo, evidentemente va a ser en el Congreso del Estado. Creo que el Congreso del Estado no está midiendo a lo que se va a meter, porque va a ser un asunto muy, muy serio, que tiene repercusiones internacionales y que tiene visiones y perspectivas ya muy acabadas, pues desde eh, los grupos este, de museos, por ejemplo, eh, la UNESCO, en fin, toda la parte cultural en el caso de la exhibición de, de, de, de cadáveres, eh, todo un asunto de bioética también. Entonces, están abriendo la puerta a un tema muy complicado, muy difícil, que para variar, va a enfrentar. Veremos cómo se comporta la, la, la diputada de Guanajuato. Va a tener ahí una, una intervención muy importante, yo creo. Eh, esperamos que, que tome nota del asunto, como Pero ha tomado, tenemos... nota, perdón, como perdón, ha tomado nota de otras. De otras, de otras cuestiones. No, y lo digo muy en serio, no es, no es una cuestión irónica, sino va a tener que tomar nota de esto porque sus intervenciones van a ser importantes en el caso de Guanajuato. Estaremos, estaremos viéndolo muy puntualmente, porque aparentemente esta situación obedece a los intereses de Alejandro Navarro. Y recuerden que el, cómo actuó el Congreso en el caso de la deuda pública, o sea, fue simplemente un respaldo y un apoyo porque así estaba dictado desde las altas esferas del gobierno guanajuatense para que se le diera todo el apoyo. Si este va a ser el asunto, se van a enfrentar a otras muchas cuestiones. Hay cuestiones teóricas. Muy importantes al respecto con la intervención de una cantidad importante de instancias internacionales. Esto se va a internacionalizar más rápido de lo que creen a otros niveles, ¿eh? porque es un caso realmente de estudio, ya no el de las momias, sino el de la so de, eh, sino el de una sociedad que comercializa sus cadáveres. Eso es lo que está sucediendo. No nos hemos dado cuenta de eso. Pero es la indignidad de los guanajuatenses de Guanajuato de utilizar los cadáveres para sacar una lana. Y es que es muy buena lana y esa la necesitamos. Bueno, no nos damos cuenta de que el contenido de esta afirmación es brutal. O sea, normalmente, normalmente el asunto de la muerte y el asunto de los difuntos es una... Cuestión pues religiosa. Este, de ahí deviene incluso la ciudad, del lugar donde están los muertos. Los muertos en las anteriores so sociedades se convertían en dioses lares. A esos niveles están los muertos. Y en este caso estamos destruyendo todo eso para comercializar a los muertos. Digo, eh, suena, suena, suena realmente muy burdo, pero... Pues si es necesario, imag imaginémonos que eh, nuestra madre o nuestro padre está momificado, bueno, pues que lo saquen y lo exhiban para luego tener una lanita, ¿no? A ese nivel está. Entonces va a ser materia de estudio el asunto de una sociedad que comercializa a sus muertos de esta manera. Eh, es algo... Al Probablemente habrá otras sociedades, el mundo es muy grande, pero el caso de Guanajuato llama mucho la atención. Y por el otro lado, perdón, está el asunto del contralor. Pues yo lo que creo y mis compañeros también así lo hemos platicado, pues que es que no hay contralor en Guanajuato, Yajaira, se acabó el contralor porque, a ver, si ahora denuncia a Navarro a Paloma, también todo esto imbricado con las momias y con cómo están contrapunteados por esos temas. este pues ¿Cómo le va a hacer para resolver el contralor si ya lo rescató Navarro de por lo pronto tener que abandonar el puesto? Pues seguramente le va a tener que hacer caso al señor presidente y va a tratar de sancionar a estas dos regidoras. O sea, va a elevar el, la conflictividad en el, en, en el ayuntamiento. Eso yo tendría que decir. Bueno, oye, este Carlos, yo nada más quiero decir que ahorita a lo mejor podríamos hacer una modificación, este Piri, ahí los notarios, donde tengamos que poner también en nuestro testamento y no quiero ser momia, ¿O que, o que si me sacan de momia o en el registro civil, porque imagínate, todos los guanajotenses corremos el riesgo de convertirnos en momias y entonces que nos traigan exhibidos por todos lados. Pues yo creo que aquí hay sí. un tema también de, de dignificación, lo que toda la vida hemos dicho, de las personas, ¿no? O te sea, la voy a matar, te la voy a matar, María Elena. Ya eso se acabó porque eres un bien público, mueble. Fíjense, a eso van a tener que entrar, a la discusión, o sea, aún claro. cuando tú lo pongas ahí en tu, en tu testamento, pues, pero si tú ya no eres tú, y ya la ley lo que te dice es que eres un bien mueble que puede ser comercializado porque ya está la iniciativa, la acabo de leer hoy en la madrugada, me desperté temprano a leerla, pues ya eres un bien público y es un bien público para tener rendimientos comerciales, sí, comerciales. Sí, Carlos, Entonces, pero te voy a decir una cosa, lo que pasa es que esas momias son cuerpos que la gente no reclama, o no, sea, no importa. los cuerpos también, pero ahí está el tema. Imagínate que no te reclamen por lo que tú quieras, muerde toda tu familia, y otra vez todos los guanajuatenses nos, por las condiciones de la tierra y todo, no, nos vamos a convertir en momia. O sea, eh, no digo todos, pero es muy probable. Entonces, ¿qué pasa con eso? O sea, el alcalde no se pone a pensar claro en este no. tipo de cosas. Bueno, claro que no lo piensa. Pero el tema es de todo tipo económico. Entonces yo creo que aquí, este, aprovechando que ya Jaira está, creo que para, para, para ya no darle tantas vueltas, pues hay que esperar qué va a pasar. Ojalá se haga, se haga algo, ojalá las leyes funcionen para detener, porque ya van 10 veces aproximadamente que salen estas momias, son las más paseadoras que ha habido. Han viajado más que muchos guanajuatenses, este, se oye broma, pero efectivamente han viajado 10 veces cuando nunca se había hecho este tema tan tan este con un alcalde que él es el único responsable, y obviamente aquí está clarísimo y, y, y que se burla diciendo que no es cierto que las fotos este no que no es cierto que las fotos este, están, que nada nada que estamos diciendo, vamos a esperar a ver si se hace un tema de justicia o se frena por medio de, de, lo, de los, por ejemplo, los artículos periodísticos, se da a conocer, por medio de las denuncias, por medio de todo para que el alcalde deje de hacer lo que quiera con las móviles. Esa sería... Pero aparte, pero aparte hay otra cosa que Yajaira, pues platícanos, porque creo que después hubo otro, otro choque o algo así de otro problema ahí también con, con, con un funcionario municipal, ¿no? Aparte del de eh, el, el contralor, la esposa del contralor. Y sí, claro, también se dio este asunto de eh, eh, esta chica que es colaboradora eh, de de la presidenta del LIF, eh, Evelyn, eh, esta chica que al, que al parecer, este o por lo que presuntamente se, se maneja, porque de esto no hay evidencia, eh, esto sí lo, lo quiero dejar muy claro, no hay este un, un reporte policial formal eh, respecto a, a, a cómo cómo iba ella, pero se, se habló de la presunción de que iba conduciendo en estado de ebriedad y que este choque se da eh, eh, de madrugada eh, en, un, en una en una vialidad que, que está eh, fuera de, las, de la jurisdicción municipal y que pues esta, esta chica va en, en estado de ebriedad después este, ella hace algunas eh, publicaciones en redes sociales respecto a a, a videos que que comenzaron a circular también eh, en redes sociales y que y hace la denuncia acerca de que este se le está tratando de, de extorsionar. En este asunto, el alcalde también este, sale a, a, a desmarcarse y a, y a decir pues que es un asunto este, que ocurre eh, eh, de, de manera particular pues en, en un vehículo eh, particular, en oh, un horario bueno. que no es de oficina, en eh, sin embargo, aquí la, la, la cuestión también eh, queda un poco en, en duda porque, bueno, estamos hablando de, eh, de alguien que fue eh, seleccionada eh, como embajadora de un programa que, que para el, no solo para el municipio, un programa que para el gobierno del estado eh, es, es fundamental eh, este programa de eh, combate a las adicciones, eh, Planet Youth, y que esta chica fue seleccionada como embajadora eh, de, de, este, de este programa para, para combatir las adicciones en Guanajuato. Y bueno, eh, eh, enrollada en un, en un accidente en condiciones muy, este, eh, pues, eh, eh, dudosas y que eh, nos dice el, el, el alcalde que no hay nada no hay nada que revisar y nada que que decir más que las soluciones que, que se den entre entre particulares eh, por ahí otros otros asuntos de los que se hablan y de las de las personas que pues podrían estar involucradas en este en este accidente pero eh, digamos nada nada eh, nada oficial sin embargo pues eh, tanto el alcalde como como su su esposa eh, en la presidenta del DIF, los dos se desmarcan de este asunto y que este, pues, la trabajadora se... Eh, eh, ahora sí que se que el asunto se, se defina ya en, en lo particular. Si bien eh, no es un asunto que se da eh, de forma indirecta, eh, la forma en, en la que se aborda y, y, y se habla de esto, pues... Eh, también viene a, a abonar a esta a esta descomposición de la que de la que hablábamos un poco en la en, en la nota y que decíamos pues que que se ve un, un gobierno eh, en crisis ya solo reaccionario a lo que pasa y tratar de salir de la tratar de salir de las polémicas de la de la manera más más sencilla y, y tratando de siempre de eh, de evitar la responsabilidad eh, eh, que tienen en, en todas estas en todas estas cuestiones y de, de manera muy reiterada porque parece que, que el alcalde y su familia, eh, eh, cada que hay un asunto polémico siempre están ahí. Ok, ok, este... A ver, de, de, tu, de tu reportaje, tienes estas, estas, estas, estos temas. Digo, no sé si ahí hay algún comentario en relación a este otro tema que trataste. No sé si alguien quiera comentar algo. Yo creo que aquí el tema es entre particulares, ¿no? O sea, efectivamente, el que sea... Ella también existe, bueno, ella lo hizo fuera de horario entre particulares. Lo único que hay que ver es que pues, realmente los peritajes y todo pues sean transparentes para no este pues dañar a las personas si es que fue así, porque pues yo no estuve ahí y que se haga, pues, se haga justicia la que se tenga que hacer y que caiga quien tenga que caer, porque realmente... Pues así debe de ser, no porque seas un funcionario municipal, tengas ese beneficio de que te oculten la información. Perdón, Piri. Miren, eh, yo vivo cerca de donde la eh, dama estrelló la camioneta propiedad del municipio de Guanajuato, subrayo municipio de Guanajuato. Y la barra es hora que nos da tira arreglada, sigue tirada. Dos. Yo no creo, con todo respeto a Marilena, es que la muchacha está que se estrelló, en el día que se estrelló, la investidura que uno tiene de un nombramiento o investidura pública, en las noches no las cuelgas en el ropero, y te puedes ir a emborrachar o chocar un coche. No, pues qué maravilla. No, eres responsable hasta el día que tienes ese nombramiento. Darle esas, primero, no pienso que Navarro sea político. Navarro es funcionario público. Hasta ahí llegó a político, nunca llegó. Un político jamás, jamás demanda a miembros de su cabildo. Eso demuestra que no trae política. No sabe hacer política y no sabe conciliar. Así es que no lo pongan político porque nos ofenden a los políticos. Dos, nunca Yaira había estado Guanajuato en las circunstancias en las que se encuentra. Olvídate de la mugre, olvídate de del riesgo de la presa, todo lo que diarios pones tú en la prensa. Hoy tenemos un problema muy grave: un presidente municipal que es funcionario público, que no es político, que ha hecho una fortuna. El secreto es investigar cómo la hizo. No puedo decir si del erario o no del erario, porque sería muy aventurado. Pero la fortuna ahí está vista: Rancho Milagros, etcétera, etcétera, etcétera. Lo que debemos llegar al fondo es que el señor, si hay gobernador del estado, Cámara de Diputados, debe presentar su licencia para poner orden a la ciudad de Guanajuato. Ya no, no, no, nos basta con tener un señor que está tremendamente mal del cerebro como es López Obrador para tener uno en Guanajuato. Funcionan igual, operan igual, actúan igual. De ahí queremos pedirle a este cabildo. Desgraciadamente no está compuesto por guanajuatenses, desgraciadamente hay muy pocos guanajuatenses en el cabildo, que le pidan una licencia que le, para que podamos, los guanajuatenses, poner y pedir orden en la ciudad. No hay, hay que no le pidan un diezmo, no hay entrada que no le pidan dinero, a todo hay mordida, y de eso se quejan, nomás que no lo hacen público, porque si no mañana le cierran el lugar. Debemos parar en seco a este presidente municipal y pedirle al cabildo de Guanajuato que por favor lo pida su licencia. Y finalizando mi intervención el día de hoy, las momias, las momias que han sido vilipendiadas, Carlos, ponerse a litigar al respecto es una tontería, una barbaridad, porque ya existen leyes al respecto. Y si tú revisas en... En la ley británica, respecto a las momias están en el British Museum, ahí hay artículos muy claros del manejo y el cuidado que deben tener, y eso que se le robaron de Egipto. Entonces yo creo que no deben inventar el hilo negro. Ya existen antecedentes de cómo y qué hacer con esos cuerpos que le llaman inertes. Es el momento en que debemos poner un orden, y es el momento en que el gobernador del estado venga a Guanajuato a poner orden. No puede ser que esté en León que nos venga a poner orden en Guanajuato, porque no podemos seguir a ver. Y nomás les dejo como preámbulo esta parte final. Van dos familias en los últimos 15 días que las asaltan de madrugada, ¿eh? No puedo decir los nombres por ética. Que les encañonan a las 3 de la mañana y les ponen una pistola y vacían las casas. ¿Dónde está la autoridad? Por eso he pedido que el ayuntamiento le pida licencia al presidente municipal, para poner orden, y que el gobernador tome los bártulos de la ciudad de Guanajuato. Eso lo pido a gritos. No pueden seguir metiéndose en las casas de familias decentes, y las asalten, y a cañón, a cañón, con cañón en la cabeza, los tengan casa más de una hora. Una banda de cinco, o seis individuos van los robos ya, que no debemos decir apellidos, pero están denunciados. ¿Qué está sucediendo? Que traemos en Guanajuato, una ingobernabilidad. No hay que tenerle miedo. Gracias, Yaira, perdón por la intervención, pero esto no lo hemos Tirado en el saco roto. Buenos días. Y gracias, Piri. Eh, si quieres reaccionar, Yaira, ya, o si no, está pidiendo la palabra a Lolita. A ver a Lolita. Lolita, a ver, Lolita, vamos a ver. Gracias. Perdón, eh, tuve un problema familiar y por eso este, estaba conectada, pero siguiendo la transmisión, sin embargo, he estado escuchando todo. Antes que nada, pues muy buenas tardes. Yajaira, como siempre, un agradecimiento. Te saludo con mucho cariño. Eh, porque te conozco desde hace tiempo, sé lo profesional que eres. Y reitero lo que dijo Carla, eres de las pocas periodistas, y que sigue, nota, que llega hasta, sigues investigando, investigando, y que no lo deja, al ya se, ya, ya se publicó en ese momento y sale by, ya no le dan seguimiento. Un agradecimiento para ti, a todos los que nos siguen por Facebook like, también, un saludo. Eh, acerca de lo que está comentando eh, la nena y, y este Piri, de esta muchacha, o sea, deja que sea, que, es, que esté trabajando para el municipio, que sea una servidora pública. Aquí el problema es cómo, cómo fue ella, que era, fue candidata y fue elegida para un programa de adicciones. O sea, si tú eres elegida para un programa de adicciones, pues pregonas con el ejemplo. Pues sí. Aquí ya no es, no es tan importante si eres o no eres, o sea, ese ya es un punto más. Que, que aparte de que eres servidora pública, estás en un programa de adicciones, o sea, en contra de las adicciones. Y, y yo, borracha, choco, por Dios, o sea, no, esas son las gentes que están dentro del ayuntamiento, las que nos están. Eh, eh, gobernando, porque a final de cuentas, ella tiene injerencia en todas las acciones que hace la presidenta del DIF, ¿sí? Porque es su secretaria particular, o sea, ¿cómo puede ella pregonar y salir eh, dentro de un programa en contra de adicciones? O sea, es inaudito las personas que están dentro de, de tanto DIF, que pertenece al municipio, como las personas que están en el municipio eh, gobernándonos. A mí eso es lo más reprochable que se puede hacer. Y ella no, no tanto cuidar su imagen, porque a lo mejor se puede tomar una cervecita así, pero borracha y luego chocar y luego hacerse la víctima porque se hizo la víctima. Se cortó ya. Eh. Pues sí, creo que, creo que tiene razón en, en varios argumentos. Aparte, esta chica es sí. regidora suplente de Mariel. Claro. Este, es, es, es regidora suplente y tiene razón. Bueno, pues si tú estás en un programa de no adicciones y resulta que chocas en estado inconveniente, habría que ver el parte, lógicamente. Eh, pues lo menos que puedes hacer es... este por siendo congruente, pues separarte de este tipo de, de actividades. No claro. eres un buen ejemplo. No, no, no, aquí el tema no es ese, pues tampoco nosotros estuvimos ahí para saber si tomó o no tomó. No, o sea, hay un parte, Sí. depende hay, del parte. Depende del parte, entonces hay que, pues realmente, el problema aquí es que a lo que voy, que se haga justicia, que se diga la verdad, que no se oculte la información y que se diga por, por simplemente por por la familia, por el taxista que se vio afectado en, todos, en todo, este, que se diga la verdad, ese es el tema. Efectivamente lo que dicen, si es funcionaria y uno no se quita la, la playera de funcionaria, es cuando mejor te debes deportar porque todo lo que hagas se publica y se hace, este, se hace eh, del conocimiento público. Pero aquí el problema es también que como dicen, si es que iba alcoholizada, pues imagínate nomás. pero pues es que también esto es un producto de un alcalde que dice una cosa y hace otra cosa y tapa lo que le conviene, si el alcalde tuviera eh, calidad moral para que todos sus funcionarios fueran de una manera, les aseguro que tendríamos funcionarios diferentes, ese es el tema, nada más este predicas con el ejemplo, entonces, y realmente no ocultas la información, vuelvo a lo mismo, Yajaira, como periodista, el que nada debe, nada teme, ya hay cosas que, ¿verdad?, violentan tu inteligencia emocional, estás viendo y dicen que no, o sea, ese es el tema, o sea, que tú dices, no puede ser que piensen que, que no me doy cuenta de las cosas, entonces, pues bueno, hasta ahí mi comentario al respecto. Gracias. Miren, Memo, sí. mira, ahí hay un asunto muy delicado, porque entiendo que el taxista que quedó muy mal y, y tiene lesiones graves, serias. Entonces hay un asunto ahí de reparación del daño. No, o sea, no es tan sencillo como decir, no, no, no, no, no, no pasó nada y aparte pues es su vida y aparte no fue en el trabajo. Entonces, pues yo me deslindo. No es tan fácil como eso. Eh, ya primero sigue siendo un funcionario público que tienes que ser congruente con tu cargo. Aquí se rompe la congruencia si se dan varias condiciones. Una de ellas es el parte, porque de ese parte depende también el asunto de reparación del daño. Hay que ver este cuál es, qué, qué qué qué ha habido por por parte, creo que es la Guardia Nacional quien tiene que dar ese, ese, ese parte, porque eso en, en una carretera federal que cerca de las Teresas. Entonces, es muy importante esa pieza de información. Sabemos también que hay grabaciones, porque sí sacaron grabaciones del asunto. Ahora, el uso de esas grabaciones para una, una, una cuestión de tipo civil. Aquí está Luis Guillermo Torres es un abogado litigante, bueno, pues también habrá que ver todo eso. Total, no es un asunto tan fácil ni tan sencillo. Lo que sí deberíamos de exigir es congruencia a los funcionarios públicos en el caso de que se acrediten asuntos respectivos a que el Estado no era el conveniente, etcétera, etcétera, etcétera. Pues no puede ser la representante de un programa contra las adicciones, evidentemente. Punto. Y, y lo otro, eh, Yajaira, por cierto Piri, se llama Yajaira Piri, le has puesto como cinco nombres diferentes durante toda esta transmisión, <ríe> Yajaira. Eh, Yajaira, tú rematas tu, tu reportaje muy interesante con el asunto del charro que tiene ganas de ser gobernador y que va para gobernador y ahora... Nos enteramos de que siempre gobernador no, pero que, pero que va a ser este mejor, mejor sería ser senador, pues sobre todo yo creo que aprecia mucho sus cualidades legislativas. No sé si nos pudieras pues marcar un poco el paso sobre este tema. Está cerrado tu micrófono. Sí, sí gracias. Este, pues sí, eh, eh, ya ya por último a, hablábamos sobre esta, esta parte y las aspiraciones que, que, que mencionaba el alcalde tenía en las que de, decía que, que él estaba eh, muy convencido. Esta misma semana eh, eh, nos enteramos que, que declina en favor de, eh, de otra candidata eh, del PAN porque, porque así está determinado. Pero a mí me gustaría eh, eh, eh, decir primero que eh, a eso es lo que juegan los eh, los políticos ahora, ¿no?, a, a crear como esta, esta presión para sus partidos y decir, bueno, si no me toca acá, tal vez, tal vez me toca acá, y, y, y muy vengo, vergonzoso me parece, porque así, así están acostumbrados a hacerlo y a, y a jugar sus cartas para, para bueno, nunca, nunca perder, porque, pues, ¿quién despreciaría el salario, la, la dieta que tiene un senador o, o, un, o un diputado local, un, un diputado federal?, pero, pero además este, este, este respaldo y este apoyo que le ha seguido dando el Partido Acción Nacional a Alejandro Navarro, a pesar de que tiene una larga lista de, este, de denuncias por violencia política en razón de género, si mal no recuerdo son, son cinco, y en una de ellas precisamente está este, esta, esta, esta denuncia que hizo eh, María Elena, eh, eh, Paloma y por ahí otras personas en esta lista, entonces me, me parece este, eh, pues muy muy criticable también esa parte y este, este apoyo que se le ha seguido dando desde, desde el partido para que pueda seguir a, aspirando y, a, y, y, y, y diciendo pues que, que, que quiere seguir en la función pública teniendo este sí. historial tan, tan penoso de violencia contra las mujeres este, y, y pues que además eh, nos cambie el discurso eh, de un día para otro diciendo que, que su, sus aspiraciones eh, no cambian y, y de pronto ya, ya, ya sabemos que, que en realidad su, su tirada era, era otra no y que, y que ahí se va a sostener eh, presionando como, como, como les decía para ver qué es lo que al final se, se da para... Para, para él y su y lo que él considera su, su carrera política Luis, Luis Guillermo adelante por favor gracias un saludo a todos este, tuve la oportunidad el día de hoy de conectarme y luego con mucho gusto felicitaciones a Yajaira por, por, ese, eh, por ese periodismo libre de de, de ataduras, de poder denunciar, creo que es lo que urge actualmente en toda la ciudadanía, que, que sea valiente el ciudadano también, así como hay periodistas como tú. Este, te felicito y, y ojalá estos espacios sean eh, los correctos para seguir fomentando el, el, el, el, el abrir los ojos al ciudadano. Dicen, lo he escuchado, y yo le agrego algo más, que cuando a un político se le va a terminar el poder, este, empieza a ladrar para ver qué hueso le toca. También le agrego yo, hay uno que otro que empieza a rebuznar para ver qué alfalfa le van a dar para los próximos periodos de gobierno, porque efectivamente las dietas son tentadoras. Las dietas y el poder te pueden marear. Y te pueden llevar a cometer muchos errores. Errores que sin duda están reflejados desde el mes de mayo del 2019, cuando en una patrulla se fueron a ver un partido de fútbol. Desde ese momento empezó la, la, la debacle, desde ese momento marcó agenda de escándalos y a partir de ahí yo digo que han ido en incremento hasta los tres últimos que sin duda son este, el, el parteaguas de lo peor que va a venir todavía. está La Ciudad de México, con el famoso cártel inmobiliario, ya encueraron a medio mundo, ya denunció un empresario, de constructor de City así se le conoce en la, en la Ciudad de México, y, y, y, y destapó la cloaca. ¿Qué viene? Que aprenda. Yo creo que hay muchos indicios de corrupción. Ya no se puede tapar. Los escándalos más recientes, las momias, sin duda. El tema del contralor, que no tiene calidad moral ni ética de seguir ahí. Y estoy sorprendido que todos los regidores de Acción Nacional lo respaldaran. El tema de esta muchachita, tristemente, este, la secretaria particular de Samantha también con este escándalo. Es gente que se tiene que ir por ética profesional. Pero si como ciudadanos no levantamos la voz, no, no, no, no lo hacemos saber a la ciudadanía, las cosas pasan de noche. ¿eh? Las cosas pasan de noche y el ciudadano se queda con la imagen del alcalde Buena Onda que va al barrio, del de, de alcalde o su esposa que abren cocinas comunitarias cuando en verdad están provocándole un daño inmerso al municipio, inmenso al municipio y sin duda esto va a caer en una catástrofe. Ojalá ojalá sigan este, más medios de comunicación y sigan adelante denunciando cada una de estas tonterías que se hacen, que a final de cuentas es corrupción y tristemente vivimos en un bello municipio que se está cayendo en pedazos. Qué lástima que la inseguridad esté creciendo Qué lástima, en, en, el, en Santa Teresa se arreglaron, el, el, se cambió el drenaje por mencionar algo y ahorita ya, ya encuentras baches, no dejaron bien arregladas las calles, eh, cambiaron tubería a un costo de tres millones, de un poco más de tres millones de pesos, es una vergüenza, es una vergüenza lo que está pasando y sin duda yo creo que el alcalde debe de tener temor porque todo sale tarde o temprano, van a pasar los años, pero yo no dudo que le pase igual que a los del cártel inmobiliario ahorita ya hay gente que trae el tema de su rancho en Santa Rosa y de una serie de negocios todo sale en su momento a la luz pública y conste que lo advertimos y la historia no miente muchas gracias gracias Luis Guillermo este pues ya llevamos este una hora 40 minutos y yo creo que sería conveniente que escucháramos las opiniones de quien ha estado participando en Facebook Live. Y para eso le pediría a Lolita que si nos hace el favor de, de leer este, las participaciones de, de las eh, personas que, han, que nos han seguido. Se lo voy a agradecer mucho. O, o, o si no, creo que no, que Car no. ya se Sí. Carlos. Sí, este, bueno, yo no lo tengo aquí muy bien, sí, sí, creo que sí puedo leerlas, a ver, sí. tenemos eh, a Paloma Robles Lacayo, bueno, pues me imagino por qué estaba oyéndonos, saludos a, lo, a, los, a, a las y los miembros del Observatorio Ciudadano de Guanajuato y a la periodista Yajaira Gasca, es un prepotente y violento, perdón, no sé quién tiene un micrófono que es, no, está no. metiendo mucho ruido. ¿No soy yo? A ver, ¿no? Ya, a ver. Eh, Leonora Villegas, en lo local todos los medios están comprados por Navarro. El único medio serio es Pop Lab. Eh, Paloma Robles ayer fue muy claro en la rueda de prensa del Instituto Nacional de Antropología e Historia. Solo asistieron Yajaira Gasca, Pop Lab. Mafer Bataller, Zona Franca, Oscar Zárate de AM, Alfonso Ochoa de Chopper, María Espino, inforred Guanajuato transmitió también y hemos visto nota en Es lo Cotidiano. También, pero los demás medios brillaron por su ausencia. Bueno, pues. Hay que darnos cuenta cuáles son y. La grave omisión de la Secretaría de Salud del Estado de Guanajuato alertada sobre el riesgo sanitario de 2020 con todo este asunto de me imagino de que si eran nada más unas manchitas o son hongos y pues parece que que tienen, tienen efectos en la salud de, de quienes están ahí en contacto con esto. Este, dicen que Howard Carter este, murió por la maldición de Tutankamón y que han de haber sido probablemente. Este tipo de, de bacterias o de o de hongos. Eh, ¿Qué se puede esperar de un tipo que solo ha tenido como ejemplo a su suegro, quien aliment se, se alimenta del morbo y actúa vorazmente como empresario? Dice Leonora Villegas. Juan Campos. Comenten también el accidente del asistente de la señora Smith, por lo que to a toda costa trataron de ocultarlo todo por el estado en que iba conduciendo la persona, recordándoles que hubo lesionados, que fue el trabajador del taxi. Bueno, pues ya lo comentamos. Leonora Villegas Flamante, diputada local de Guanajuato, es de la misma calaña que Navarro y además ya amenazó que aspira a ocupar el lugar de él en la próxima administración eh, Leonora Villegas también más allá de un tema religioso la muerte y los muertos forman parte crucial en la cosmogonía de cualquier cultura José Luis Galeano saludos al observatorio saludos a Yajaira es saludable poder escuchar los sábados sus reflexiones que buscan expresar con claridad lo que está ocurriendo frente a los gobiernos locales que le dan más importancia a la persuasión que a la información. Roberto Martínez, si así se conduce la embajadora de Planet Yout, ¿cómo se esperaría que fuera el comportamiento del calimán o de la monina? Es una vergüenza de funcionarios incompetentes y corruptos. Leonora Villegas, el único problema que veo en el segundo accidente es que la chica no debe ser más embajadora del programa Planet Yout. Leonora Villegas, saludos al licenciado Torres. Armando Morales, profesor Luis, ¿quién aguanta un cañonazo de 105.6 105 miles de pesos mensuales como senador? Eh, Juan Campos, tristemente como, guanajuatense estamos, como guanajuatenses estamos pagando. Una vergüenza, el alcalde Ruth Lugo. Saludos a todos. Muchas gracias, Carlos. No sé si queda reaccionar ya, Jaira, a los comentarios. Ah, pues muchas gracias. Creo que este, a manera de eh, eh, un poco ya de, de comenzar con las conclusiones, me, me gustaría comentar. Eh, Dos cosas que, que, que me faltó por ahí comentar, eh, la primera que tiene que ver con un asunto de transparencia y cómo hemos visto que se ha manejado el, el gobierno municipal en esta cuestión, por una parte eh, el alcalde eh, diciéndonos que este, este gobierno ha sido más transparente que otros, pero eh, por otra parte eh, vimos la manera en que se manejó este asunto de el tema de seguridad, la compra de las camionetas derivado de este, este de este ah. atentado que tuvo el subsecretario eh, operativo de de la Secretaría de Seguridad Ciudadana eh, y que cómo se determina eh, hacer una sesión eh, secreta que si bien está prevista en la ley orgánica eh, se determina eh, que que todos los asuntos deben estar este eh, de manera secreta y y que hoy por eh, por la manera en que se difundieron este estos eh, los datos que se que se dieron ahí eh, hoy están sujetas a un a un procedimiento dos dos regidoras y que bueno esta, esto será asunto aparte saber cómo cómo se va a resolver eh, pero insistir en esta parte cómo eh, nos han nos nos manejan este discurso de eh, mucha transparencia y por otro lado eh, nos ocultan eh, la manera en que se, se dispone de los, de los recursos públicos, porque se trata de temas de seguridad, sí, hay cuestiones que hay que cuidar, sí, pero eh, eso no evitaría que pudiéramos conocer la manera en que se gastan los recursos públicos, porque es que dos camionetas, eh, eh, una, solo una de ellas blindadas, nos van a costar más de dos millones trescientos mil pesos. Eh, o por qué o, o eh, con base en qué, en qué, en qué estudio, en qué, en qué cuestiones se determina que eh, el subsecretario reciba una indemnización de, de tal monto. O sea, es, es estos detalles que deberían hacerse públicos porque se, eh, se erogan recursos de, de municipales y no sabemos eh, de qué manera se, se deben, se... Se están, se están utilizando entonces este, pues esta es una, una de las cuestiones que, que me faltó por ahí co comentar y que también este, mencionamos en la nota que todavía va a dar de qué hablar por, estas, eh, por este procedimiento que, que se abrió y que como decía Carlos eh, está en una cuestión muy eh, pues que nos va, va nos va a permitir mucho estar eh, atentos porque pues queremos saber qué es lo que va a determinar el contralor que está tan comprometido con el alcalde alcalde ahora que, que, que pues salió en su defensa por esta por esta cuestión del accidente eh, eh, vamos a, a ver en qué parte eh, y hablando también en este tema en este tema de transparencia eh, eh, la cuestión de cómo eh, el alcalde en muchas ocasiones eh, a la hora de estar en las entrevistas eh, eh, se dirige a, a, los, a los medios de, de, de comunicación en una manera más de, de regaño y de y de eh, cómo llamarlo de, de querer evitar los cuestionamientos eh, que, que deberían pues que deberían ser esa, esa parte también eh, de facilitar la, la transparencia de la que él habla. O sea, no es, nuestra chamba de nosotros, de los medios de comunicación, es cuestionarlo. La de él es, es responder, no regañar a los reporteros, ni, ni decir, o, o, o, o decir qué es lo que sí le gusta que le pregunten y qué es lo que no. Eh, y, y finalmente también me gustaría hablar, sobre esta parte de, eh, de lo vergonzoso que me parece que eh, los los regidores de, del pan eh, no se opongan eh, ni un poco a, a las cuestiones que tienen que ver con eh, limitar un poco el, el el las decisiones que podría tener el alcalde sobre eh, sobre varios temas lo hablábamos con este asunto de lo de, de las momias porque fue a través de un acuerdo que le dieron que, que, que concedieron con la mayoría de los votos de los regidores del PAN para que se establecieran estos lineamientos y que el alcalde pudiera tomar decisiones eh, sin sin pues, eh, sin consultar a nadie respecto a la salida de las momias pero ha pasado en otras en otras cuestiones como en este tema también de la sesión secreta y como pasó también anteriormente con el asunto de eh, unos eh, eh, unos permisos que se dio por ahí, más bien un, un acuerdo que se dio en una en una comisión de, en la comisión me parece de eh, adquisiciones y enajenaciones eh, a, en 2022 cuando se le da esta posibilidad a Ludovico Mata de eh, tomar ah, decisiones sí, respecto sí, a adquisiciones sí, sí. este por más de dos millones de pesos sin, sin rendirle cuentas a nadie, o sea, volvemos ¿Cómo se, ¿Cómo se vincula aquí el tema de la transparencia que, que, nos, que nos dicen y nos insisten que hay en el gobierno municipal y, y a su vez el, el manejo pues, discrecional que se da con estas, eh, con estas posibilidades este, de toma de decisiones que se le han eh, concedido de parte de sus compañeros de, de bancada? al al presidente municipal sin la menor sin la menor eh, reflexión de sus compañeros eh, de decir y de cuestionar aquí no está bien y no no voy a apoyar esta otra parte y por otro lado las las voces este críticas que hay en la en la oposición y cómo se intentan callar de esta manera eh, lo vemos en esta en este procedimiento que está que está surgiendo, porque es un, una, una una forma de tratar eh, eh, de evitar que siga la crítica, ¿no? El, el hecho de decir, eh, difundiste esto, bueno, pues ahora vamos a ver y vamos a, vamos a proceder en tu contra. Creo que, que serían mis, mis conclusiones. Muchas gracias, yajaira por tu participación, tus observaciones, comentarios, a todos mis compañeros, a María Elena, a Carla, a Lolita, a José de la Luz Antibáñez, a Luis Guillermo, que hoy nos visitó, muchas gracias, a Carlos Arce, por haber participado en este programa, en donde se analiza la situación actual del alcalde y del Ayuntamiento de Guanajuato. Muchas gracias, buenas tardes, que tengan buen provecho y un feliz fin de semana. Hasta la próxima semana.